Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a volar con la imaginación y con el Zoom a Chiapas. Días atrás, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional emitió un comunicado titulado Chiapas al borde de la guerra civil. ¿Qué sucedió? Bueno, sucedieron muchas cosas. Básicamente, desde hace meses, años pero meses en concreto, hay una ofensiva muy fuerte de grupos narco paramilitares eh, contra pueblos originarios, campesinos, no solo del EZLN, ¿verdad? también de otras eh, comunidades que no son eh, bases de apoyo del EZLN. Eh, la gota que derramó el vaso fue que una organización de caficultores que se llama ORCAO, que es una organización de corte paramilitar, que tiene uniformes, que tiene equipos y armas que se los pasa el, el, el Estado, los militares, secuestró a dos eh, miembros de las juntas de buen gobierno, como si fueran dos eh, eh, miembros de los resguardos eh, de los cabildos ahí eh, en, en, en el Cauca colombiano. Eh, gracias a la mediación de la Iglesia, eh, ocho o nueve días después los, los liberaron, les quitaron dinero y cosas que tenían, este, un radio de comunicación que tenían, que eran de, de, de, de, la, de, de la Junta de Buen Gobierno, y eh, finalmente con la mediación de la iglesia los liberaron. Esto forma parte de una ofensiva muy potente, muy fuerte, eh, de este sector de narcoparamilitarismo contra los pueblos originarios. El comunicado advierte que dos elementos. Uno, que con esta ofensiva eh, narcoparamilitar se busca boicotear el, el comienzo de la gira delega, de la delegación zapatista, la llamada Travesía por la vida por Europa, pero que a su vez hay una disputa de poder dentro del campo eh, de, del Estado entre un sector mafioso y otro sector mafioso que siempre tienen algún gobernador, algún alcalde, ¿verdad?, eh, que los apoya. Eh, y en el medio de eso están los pueblos originarios. Entonces, eh, me parece que esto es importante porque es una ofensiva que está viendo en muchos lugares de América Latina. En el Cauca mismo, cada poco tiempo, hay una gobernadora, un gobernador, un sabedor, un mayor, asesinado por, por el narco, el narco para paramilitarismo, con la complicidad del Estado. Esto no puede suceder sin la complicidad del Estado. El caso de México es tremendo porque hay un gobierno que se llama progresista. Y atención, Colombia, aunque haya un gobierno progresista, la violencia contra los pueblos continúa. Como continúa en Brasil, como continúa en Chile, como continuó en Ecuador. ¿verdad? De una forma distinta porque ahí no hay paracos, pero continuó la violencia. Y esto lo digo porque parecería que hay una tendencia a pensar que cuando hay un gobierno progre, los problemas desaparecen. ¿Saben qué problemas desaparecen? Los que reflejan los medios de comunicación. Los medios de comunicación guardan silencio y a partir de ahí lo que tienen es una complicidad, este, una facilitación este, a los, eh, los narcoparamilitares. Este es el primer elemento que quería considerar. El segundo elemento que me parece fundamental es la reacción del ZLM. En vez de lanzar una contraofensiva militar, que es lo que hubiera hecho la guerrilla tradicional, dicen en el punto séptimo de este comunicado que menciono, llamamos a la Europa de abajo y a la izquierda, a la sexta nacional e internacional, que integramos personas de todas partes, a manifestarse frente a las embajadas y consulados de México, en las casas de gobierno del estado de Chiapas, para exigirle que se dejen ya de provocaciones y abandonen el culto a la muerte que profesan juntos. Me parece importante porque mmm, es, es necesario movilizarse pacíficamente y no entrar en la provocación de la guerra. Lo que más quieren ellos es que les respondamos eh, violentamente, porque entonces tienen todo el arsenal preparado para destruirnos. Y esto es muy grave, muy grave porque estamos en una etapa diferente a la de las guerrillas, ¿Verdad? Ya no estamos en una situación en la cual, eh, como, como sucedió en Colombia, sucedió en Argentina, en Chile, Brasil, Uruguay, en Perú, este, a una acción reaccionaria se le responde con una acción supuestamente revolucionaria. Eh, el sistema hoy es otro, ha cambiado mucho, ha mutado mucho, es muy potente sus aparatos represivos. Pero tampoco sirve arroparse en el Estado, tampoco sirve... Eh, confiar es que las instituciones estatales o los organismos de derechos humanos van a resolver esto. O sea, hay una tercera forma de actuar, que es, como plantea este comunicado, eh, la acción eh, civil, la acción popular en la calle. Y dicen, bueno, esto es todo, para otra ocasión ya no habrá comunicados, o sea, no habrá palabras sino hechos. No es una amenaza, para nada, es una advertencia de que en Chiapas, como en otras partes, la gente se está cansando. Ahí hubo una respuesta en Colombia interesante, que fue la minga, la minga indígena, negra y popular, hace ya un año casi, en noviembre del 2020, y la gran eh, revuelta, el gran levantamiento. No podemos pensar que los poderes no van a responder violentamente ante nuestras acciones populares, lo van a hacer y lo seguirán haciendo. Pero tenemos que apostar a que la vía de la movilización popular, pacífica, directa, masiva y contundente, como fue la revuelta en Colombia, es el camino que debemos transitar. No es un camino de hoy para mañana, no es un camino de rosas porque van a seguir agrediéndonos, pero yo creo que la revuelta consiguió visibilizar ante el mundo el plan genocida, del de gobierno de Iván Duque, eh, cons consiguió visibilizar a todo el mundo que el problema no es tal o cual guerrilla, tal o cual grupo armado, sino el Estado, el Estado narco paramilitar, la parapolítica. Y así eh, vamos avanzando. Esto es un proceso para mucho tiempo. He dicho en otro momento que eh, la guerra perpetua que, eh, que decidieron los de arriba para quedarse arriba no va a ser para un año o dos, para un periodo de gobierno, sino para todo un periodo histórico. Bueno, y ante eso hay que ajustar, ante eso hay que ver cómo actuamos. Y esta forma de actuar, contundente, fuerte, pero sin entrarle a las provocaciones, me parece que es un elemento importante a debatir. No es una línea, no es una línea política, es discutamos cómo enfrentamos. Sabiendo que las instituciones del Estado no van a hacer nada por, por los pueblos, ¿cómo hacemos para afrontar esta situación colectivamente y comunitariamente? Muchas gracias.